Sí. Gracias, señor presidente. Seré breve en la intervención, pero creo que es importante decirles que, en mi opinión, está fuera de toda lógica que estemos debatiendo en el Pleno del Senado una moción de estas características. No creo que haya ninguna ciudadana o ciudadano fuera de las paredes de esta, de esta Cámara que entienda que nos estemos gastando 53 millones de presupuesto al año en mantener una institución para debatir sobre la emisión de un sello o de una moneda conmemorativa. Creo que no hay nadie fuera, fuera de esta Cámara que pueda entenderlo. Las y si los ciudadanos financian con sus impuestos las instituciones para que abordemos retos y resolvamos problemas reales también de las y de los asturianos que, por cierto, no son pocos. Las cuencas mineras, la ganadería y la agricultura, el envejecimiento de la población, las infraestructuras, la corrupción… Hay infinitos temas sobre los que usted, senadora, podría haber planteado iniciativas en el Pleno del Senado y creo que son más urgentes y necesarias. Se lo digo con todo, con todo el respeto, pero desde nuestro grupo estamos en desacuerdo con que haya planteado usted una iniciativa de estas características, a pesar de que nuestro voto será la abstención. Desde nuestro grupo estamos completamente de acuerdo en poner en valor el patrimonio histórico y cultural de Asturias, pero es que ni siquiera desde esa perspectiva creo que esta sea una propuesta de envergadura. El patrimonio histórico y cultural de Asturias merece algo más que el postureo de esta moción. Señorías, hago esta reflexión porque creo que todas y todos somos conscientes del grado de descrédito que padece esta institución a ojos de buena parte de la ciudadanía y creo que le hacemos un flaco favor si somos indulgentes e insensibles con las necesidades sociales reales de España y de Asturias. Tanto Asturias como el resto de territorios merecen que estemos a su altura. Gracias. Muchas gracias, senador Martínez, por el Grupo Parlamentario Socialista.